Hola amigos, bienvenidos a Faunin 2. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo emparejar a dos agapornis. Vamos allá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo emparejar a un agapornis que está él solo con otro agapornis que también está solo a emparejar a un agapornis que ya tenía otra pareja y ahora queremos cambiarle por otro entonces va a ser un poco más difícil en el caso de que tengamos a un agapornis por ejemplo pues un pollo que ya se ha destetado que se ha hecho grande y que ahora pues ya es adulto y queremos pasar con otro agapornis para que se emparejen y puedan criar en un futuro en este caso lo que tenemos que hacer es colocar a un agapornis en una jaula y al otro agapornis con el que queremos emparejar en otra para que ellos puedan verse, puedan oírse, y demás, pero que no puedan llegar a interactuar entre ellos, que no puedan tocarse. Bien, pasado un tiempo tenemos que ver que esos pasados hablan entre ellos, que se llaman, que intentan acercarse, que está siempre, por ejemplo, hacia el lado de los barrotes, hacia donde está el otro lado. En ese caso, ya podemos pasar a ponerlos en la misma jaula, pero con un separador, ¿vale? Para que puedan llegar a tocarse con el pico y demás, pero que no caso de que pueda haber una pelea. Puede haber casos en los que veamos que la ponen se eh, pone agresivo va el otro, que intenta picarle, que se enganche de vez en cuando... Si vemos que esto lo hace muy a menudo, que están muy agresivos, tenemos que volver a separarles y esperar un poco más. Podemos ver por otro lado, que si todo va bien, que a través de los barrotes, pues que están en una pesta que estén cerquita, que se dan comida a través de los barrotes, que se dan cariñitos... En ese caso, ya podemos quitar el separador, y Aunque siempre hay que observarlos muy bien para asegurarnos de que no tengamos una media grave, ya que son animales que pueden matar. Bien, en ese caso puede ser bastante sencillo y puede pasar que en un par de días lo tengamos hecho. Ahí os enseño por ejemplo a Toñín y a Luna, que son dos Agapornis que es el caso que hemos hablado ahora, Estaban ellos solos. Traje a una hembra para Toñi, los tuve apenas yo creo que un día o dos, como mucho, cada uno en una jaula, con el separador, y con el separador durante un día, porque ya se veía que se querían mucho, estaban los dos juntitos, dándose comida, cariñitos, entonces los junté. Este caso suele ser muy fácil porque son agapornis que quieren cariño, son pájaros muy sociables y al estar ellos solos están prácticamente desesperados por estar con otros. Pero ahora os voy a enseñar otro caso que tengo aquí detrás, os lo pongo ahora más de cerca, que es, por ejemplo, eco y Oli, que son dos machos que yo tenía juntos y que estaban emparejados. Por lo tanto, llevaban ya bastante tiempo, se suponía que Eco era una hembra, le volví a hacer un sexaje por ADN, salió que era un macho, y entonces les pues, he cogido un par de hembras para poder emparejarlos y poder cuidar con ellos. ¿Qué pasa? Que Eco y Oli están muy unidos el uno al otro y es difícil romper ese vínculo para luego sellar otro con los nuevos pájaros. Entonces, son pájaros muy agresivos con los demás y que intentan a la mínima escaparse y acercarse al otro. Con lo cual, es más problema. En este caso, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero nos lleva más tiempo. Primero, ponerlos que no lleguen a que no lleguen a tocarse, que no puedan agredirse pero lo que sí que, sí se puede, es muy importante es colocar a dos en una habitación y a dos en otro, incluso si es posible en otro lugar mejor, ya que si ellos se pueden seguir llamando, se oye o si se ven, pues aunque estén con otro agaporno y si estén en jaulas separadas ellos van a intentar buscarse con lo cual no se van a centrar en esa nueva pareja que les queremos poner así que y yo de momento, ahora estamos en esta fase en la que ya se están haciendo más Les tengo con un separador de ¿no? pues los Para entonces, que no se puedan ver Y luego tengo un separador de los con, con sus parejas. ¿No os emocionéis? Con sus nuevas parejas para que se puedan ver y vaya interactuando De momento está en una fase en la que todavía se pican mucho No se pueden juntar, entonces va a llevar más tiempo de tener paciencia aquí te enseño también el caso de el coco, en el que pica también depende de la personalidad del pájaro pica por ejemplo era una porni más tranquila menos agresiva aunque por ejemplo ahora que está emparejada con coco es más agresiva con los otros pájaros pero en ese momento ella sabía que iba a hacer por esa razón lo conté con mi tica está hace tiempo con pita, mi preocupación porque se murió, y, y estaba más efectiva en que espacio fue una, una unión bastante rápida, y que es una bonadera, y, en una conciera esa esos se pueden juntar en una aula muy grande para que que tengamos espacio para que si uno intenta atacar a rato, se pueda escapar y no lo puedan tomar daño. También hace que pueda estar dos un, un lado y otro bastante lejos Ya con el tiempo ya ellos iban a hacer más y Pero en una jaula siempre la jaula que sea va a ser pequeña. Y, para finalizar, así como consejos, también cuando vayamos a juntar los dos a la recomendable o bien en una jaula nueva para los dos o que juntemos a los dos en la jaula en la que estaba el manual, ya que la hembra siempre es más territorial, siempre es más agresiva. A alguien es su lugar que al revés, el macho va a aceptar mejor que venga la hembra. Así que jaula neutral o jaula del macho, como consejo. A ver como os digo, depende del carácter de cada pata, lo puede pasar que incluso sea al revés, eco parecía una hembra por la mala leche que tiene, pero no ponía huevos, así que era un macho. Y con eco yo creo que por ejemplo me va a llevar bastante tiempo porque carácter, en cambio con Tika fue fácil. Así que espero poder enseñaros pronto cómo están formadas ¿verdad? y espero que este vídeo os haya servido a vosotros para emparejar a vuestros Agapornis. Si os haya gustado, si es así, dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, compartidlo con vuestros amigos para que se les activa, y dejadme un comentario ahí abajo si tenéis algún otro método para emparejar a Agapornis, si tenéis alguna duda que no haya quedado clara o alguna otra sugerencia. ¡Saludo!